Saludos, soy Rael Banguera y en esta hora les quiero mostrar la forma fácil y sencilla de capturar la pantalla, bien sea de un programa de televisión o en Netflix. Entonces, en este momento vamos a, vamos a hacer el ejemplo con Netflix que es la, eh, que es la eh, plataforma más difícil para capturar eh, películas con nuestra capturadora ahora de, de, de pantalla entonces vamos a iniciar con Netflix entonces si en este momento ustedes hacen esto con la aplicación o con Google Chrome ejecutando una película de Netflix aquí inició la película pero ustedes no ven el fondo apenas no el sonido entonces vamos a cerrar eso entonces para que esto les funcione lo único que van a hacer es lo siguiente van a, van a dar clic derecho aquí en inicio clic derecho no izquierdo, clic derecho se van luego a, a la opción que dice administrador de dispositivos. Entonces aquí en administrador de dispositivos vamos a dar clic en aquí en adaptadores de pantalla. Vamos a desplegar esta opción. Y vamos a dar clic en la opción que maneja lo que es el controlador de pantalla. ¿no? Esta parte de aquí. Vamos a dar clic derecho. Actualizar. Luego nos venimos a la opción que dice examinar en mi PC. Luego nos vamos a esta opción. Damos clic allí. Y aquí vamos a escoger el controlador más antiguo que tengamos. El más desactualizado. No el actualizado. En mi caso el básico es el que está desactualizado. Y este es el que está actualizado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, y si no lo tienen, instalenlo. Entonces vamos a activar es más desactualizado, el básico vamos a, entonces vamos a dar clic en él y vamos a dar clic en siguiente, la pantalla va a parpadear la pantalla va a parpadear, cuando parpadee ya quedó todo listo ah, una recomendación, una vez terminen de grabar y hacer todo lo que haga lo que necesiten, capturar una vez hagan toda su captura de pantalla vuelvan a activar el actualizado para que no les corra lento en los juegos entonces cerramos aquí y ahora como pueden ver van a analizar y si les va a funcionar la, van a ver el, ahora si van a ver el, el fondo, ahora cuando yo reproduzca la película automáticamente se va a reflejar también debido a que ya se le quitó la restricción vamos a reproducir ese cuento, fue la que estamos reproduciendo ahora, creo que era esta aunque no importa, va a capturar cualquier película, miren que ahí ustedes, ahí pueden ver el, el fondo del video, miren ya pueden ver la letra y adelantar un poco esperamos a que cargue y miren que ahí ya se ve el fondo sin ningún inconveniente y si lo hacemos con otra película con otra serie una película se va a reflejar el fondo de vivo a que ya hemos quitado la vamos a adelantarlo Miren que se ve normal sin ningún inconveniente. Entonces, de ese modo ustedes eh, capturan sus programas de televisión y eh, capturan las pantallas, capturan eh, series y películas de Netflix a través del ordenador. Lo otro que deben hacer una vez hecho ello, nos vamos una, otra vez aquí, una vez que hayamos capturado y guardado nuestra película nos vamos otra vez ah les quería decir algo eh, ya que me preguntan siempre que para celulares iphone y android para ello lo hacen con esta aplicación simplemente eh, en la descripción de este tutorial les voy a dejar cómo se hace eh, eh, eh, en celulares ya ya subí un video de ellos y está de, en mi segundo canal y les voy a, a se lo voy a dejar aquí en la descripción de este tutorial eh, eso lo hacen con esta aplicación que se llama tiene por nombre Rai se escribe así. Esta aplicación sirve para compartir películas con amigos. Para ver películas en indirecto con amigos. Entonces, es ya lo que hace es desactivar el, el, la, el la opción que nos impide hacer captura de pantalla. Como estamos, o sea, lo único que hacen es iniciar sesión. Si es en Netflix o otra plataforma, inicia sesión con ella y entonces cuando inician sesión automáticamente eh, eh, pueden con la capturadora de pantalla que tengan pueden capturar lo que están viendo con esta aplicación o sea no, se, no reproducen la, la, la, la película y serie de Netflix con, con la aplicación predeterminada de Netflix sino que lo reproducen automáticamente con esto y automáticamente ella les va a dejar capturar con cualquier capturadora de pantalla les va a dejar grabar sus videos esto es para iPhone y, y Android a mí me funcionó en, un, en el iPhone de un amigo y me funcionó en mi celular Android y lo he ensayado en mucho y en todo, en todo funciona la verdad Entonces les dejo el, el video en la descripción del, de este tutorial Entonces, continuemos, se me estaba pasando ese detalle de que les voy a dejar eso en la descripción del tutorial Lo otro que deben que de tener en cuenta es que yo cuando actualizo los videos les pongo videos actualizados en la descripción Les recomiendo que vean el actualizado debido a que siempre en el actualizado yo pongo nuevas opciones eh, de, de nuevos trucos a la hora de capturar pantalla en el caso de este tutorial entonces vamos a desactivar otra vez vamos a poner a, vamos a activar otra vez las, el controlador que teníamos que teníamos eh, actualizado nos vamos otra vez aquí clic derecho clic derecho aquí a mi de dispositivos lo estoy haciendo eh, eh, lentamente para que me entiendan y no cometan errores desplegamos allí vamos a dar clic derecho aquí si dan a actualizar, automáticamente el va a tomar. se si dan a actualizar y, y dan clic aquí, va a tomar el que ya está. Pero me recomiendo que lo hagan como yo les estoy mostrando. Vamos acá a caminar en el PC otra vez allí. Y vamos a dar clic en él, en el actualizado. Vamos a dar clic en siguiente. Va a parpadear la pantalla y luego quedará normal. Entonces, eh, no se asusten cuando parpadee, que eso es por el cambio de controlador de pantalla entonces eh, mi problema eh, mi problema estaba en que radicaba en que con otros capturadores de con otra grabadora de pantalla al yo creo este tutorial para mostrarlo a ustedes a ustedes eh, se me cerraba la, la capturadora una vez así ese proceso en por eso tardaba mucho en subir tutoriales como este y hay otros que no he podido subir por lo que ya sabes, no he podido omitir algunas cosas pero la capturadora sigue grabando mirenlo aquí y por eso eh, se me es posible subir el tutorial. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y no olviden de eh, solicitarme otro tutorial si así lo desean. Y hasta la próxima. Chao.